En este contacto diario en el día de hoy es el momento, como cada miércoles, donde nosotros compartimos con la doctora Milagro Sierra, quien es psiquiatra y psicóloga, y el la dueña de este momentito de cada miércoles, miércoles. que nosotros compartimos con todos ustedes. Doctora, saludos, bienvenidos Como la lotería de los miércoles. Como la lotería de los miércoles. Estamos ejercer. a menos de una semana. Mira, así doctor, que ya... usted, tiene, usted tiene que hablar un chin de eso. Pero ¿sabes ¿De qué que, cosa? ¿Sabe lo que aquí? de 10 de la mañana a 12 del mediodía, hay 60 loterías a esa hora. Ok. Sí, <risa> por eso, eso de la lotería la vamos a hablar eh, en mm. el análisis, en el cierre. Ah, en el cierre, sí. sí. Doctor, la doctora tiene un tema pendiente, que no lo tocamos el miércoles porque ella no pudo estar con nosotros. Es el tema, doctora, del levantamiento que han hecho las autoridades en la venta de bebidas alcohólicas en este periodo navideño. He oído algunas, eh, algunas voces que se han levantado criticando, porque ya no se puede hacer nada. Pues ya leva, hicieron el levantamiento, ya lo que lo que lo que nos queda a nosotros es orientar a la población y decirle que no se ponga loca. Formalmente esto es sí, la opinión de la doctora sí. con respecto al levantamiento de esta medida, que hasta cierto punto podemos decir que había dado buenos resultados. Así es, pues mira, hay que sustraer muchos elementos. Entiendo que es un tiempo donde la gente tiene mayor tiempo libre. <risa> Sin embargo, no todos los días de diciembre. Son días feriados, entonces hay un tema importante. Desde que comienza diciembre se comienzan a hacer preparativos y cosas y la gente se conecta como en modo fiesta. Uh -huh. En otros tiempos la gente, no, no, nunca como en diciembre, tiene tantas actividades o tanta posibilidad de actividades como, como en estos días. Sin embargo, hay un elemento importante que es el alcohol y la, restricción, la no restricción de los horarios. Hay un tema importante con lo que es la alteración de concentración memoria y reflejo que hace el alcohol este, para operar o conducir algún tipo de maquinaria. Eso es por el, por, la, por un lado. No, no en vano existe la posibilidad de que sábado y domingo son los días que más ocurren accidentes de tránsito en todos los países. Y en los países donde hay restricción de bebidas alcohólicas, la, sobre todo temprano, porque por ejemplo hay ciudades como California, el mismo México, que no te sirven bebida alcohólica después de las 12 de la noche. En California es a las 11. Entonces cuando tú tienes la posibilidad de parar un consumo de bebida a las 11 de la noche, sí. si tú te levantas a las 6 de la mañana y tú te vas a un trabajo, tú tienes un tiempo importante, pero inclusive, aún así, Sergio y Víctor, son 24 horas. De presencia en sangre de alcohol con efectos importantes en tu cerebro. Entonces, 24 horas de efecto alcohólico. Eso quiere decir que si tú sales a las 4 de la mañana de un bar no, y no, tú a las 8 estás en tu la tarde, trabajo, a las 4 hacer... horas todavía el alcohol está en tu estómago. Lo que hay ahí es un zombie. Así es. Mm. Baja reflejo, baja capacidad de concentración y de memoria, pero sobre todo está la dificultad, que es muy importante, de la coordinación de las palabras. La gente tiene la impresión de que el alcohol activa y que no se puede disfrutar sin alcohol no es verdad. La, el, la sustancia en sí es depresiva en todas las funciones cerebrales, en todas, el alcohol, la parte que produce cierto estímulo, que de ello produce hasta una ligera disminución de la presión arterial, una sensación de euforia, son menos de 20 miligramos por decilito en sangre que lo tiene una cerveza pequeña o un vaso corto de whisky. No es una cantidad grande de alcohol lo que produce la estimulación. Esa, tipo, esa cantidad de alcohol de, lo, es realmente lo que está permitido por la ley por debajo de, 20, de 120 mililitros eh, pues, en sangre, eso produce este hasta cierto punto la sensación de, de desinhibición. Que Hay a veces, que la gente habla mucho, la sí, conversación es alta. Que la gente la cosa, busca 9, de inicio, que, por ejemplo, sí. la mayoría de personas tímidas, le gusta tomarse un traguito como para entonar, sí. como para sentirse menos cohibido en algunos espacios. Tú ves que hay gente que si no se toma un traguito, no baila. Sí. Si no se toma un traguito, no canta. Tú lo ves que están calladitos en la mesa, luego de la primera ronda comienzan a conversar. Sí. El típico tomarme un traguito para hablar con la papá de la muchacha que me cae bien o para ir a pedir la mano de la novia, es típico de sentir que este... Trago Me da un valor que mis miedos, que mis divisiones no me permiten eh, tomar esa conducta. Hasta ese punto podría ser de una u otra manera el alcohol en sentido general algo que tenga un beneficio para ti. A partir de ahí comienza la fase de la intoxicación. Y voy a dar algunos detalles porque aquí se habla mucho de qué es estar borracho, qué es tolerancia o no al alcohol y cuando se es adicto o no. Este... Cuando tú comienzas a tener dificultad para pronunciar algunas palabras, cuando tú comienzas a sentir anestesia de la parte, parte central, sobre todo de la nariz, uh -huh. y cuando tú tienes cierta incoordinación al caminar, esas son las tres fases de inicio de la intoxicación. Entonces, ¿cuánta gente no sale de un bar? no hablando estropajoso, no, no, no. sale del bar, abrazado con el compadre, así es, así. que nunca lo, que lo conoció yo diría día. En, en nuestro país, todo el que bomba. en un precoma coma etílico, sí. o sea, no solamente un, prácticamente en un coma, porque te voy a decir una cosa, y eso es, yo se lo digo a mis estudiantes, y abran los ojos como pesetas, o como medio peso cuando se usaban, todo el que ha tenido una borrachera, que ha hecho, lo que nosotros conocemos como blackout, sí. que es el hecho de tú no acordarte de nada desde un momento de la borrachera hasta que te despertaste el otro día y comienzas a retroceder en la memoria y no recuerdas ni cómo llegaste a tu casa, ni quién te trajo, ni dónde dejé la ropa o la cartera anoche. Eso se llama blackout, que es un pre-coma. En esa fase ya tu cerebro está desconectado y el cerebro. Tiene una, un área que se llama el sistema reticular activador ascendente, que es donde están todas las funciones vitales como la respiración automática y ese tipo de lo, la, la regulación de la temperatura y todo eso, que si tú pasas de ahí a la desconexión total tú te paras de respirar y te mueres. Sí. Doctora, ha, ¿hay pasado, algo, ha pasado. Hay algo, sea? yéndonos ya a la parte de la responsabilidad de nuestras autoridades, porque <risa> yo, yo decía al principio que esa acción de limitar la venta de bebidas alcohólicas, sobre todo... Eh, no solamente en Navidad, sino durante todo el año, y que ha surtido buenos efectos. O sea, hacemos unas cosas con la mano y la tratamos con los pies. Por ejemplo, de hecho, cuando se toma esa mediata, se crea como una institución que es el COBA, que sí, es bebidas alcohólicas. No, o sea, y te sacaba te de los bares a las 2 sí. de la mañana, entonces, entonces, hasta que la gente se educó, y ya la gente te dice, pero a la, hasta a la, que ahora están abiertos para, para que je, no je, me Los vecinos van a un kit de un colmado esas, a las 4 de la mañana. Así es. Esas acciones hay que reconocerlo dio sus efectos y fíjate que, que, que aparte de, de, de crear la medida también crean los organismos es, para para es. que supervisen y vigilen esa acción, pero nada, aquí no ha servido de nada porque fíjate que en la época donde mayor movimiento el coba va a estar de recursos, de recursos <risa> y de personas <risa> en acciones que es la Navidad, entonces levantan el, el, la, la, la veda la a la venta de la vida Sobre todo otros elementos importantes Quiero, esa es la parte clínica la que acabo de tocar el análisis. Pero el otro elemento, cuando tú combinas entradas económicas, porque ahora obviamente la gente percibe una bonanza, la gente entiende Momentario, que el sueldo ¿no? número 13 es un extra y no es un extra. Porque sí. el diciembre ojalá y no fuera, doctor. No es un sí. extra. Sí. Digo, sí. ojalá y no fuera. Sí, así es. No, sí. Sí. Y aparte es está que en diciembre aumentan, ese, ese es el diciembre aumenta los gastos. Eh, de compensación. Tú lo gastas porque el diciembre es un, en, el mes que hay más gastos en el año. Entonces está el tema de la tradición de la gente que, aunque no es tomador, el 24-31 toma. Y es peor porque el que no es tomador. Cuando toma, se emborracha más rápido. Sí. Y también está el elemento de que como son fechas eh, no laborales al otro día, eso genera que la gente no tome de verdad. Nada. Sin embargo, si ya tú tienes la posibilidad del 25 de la noche comenzar a recoger a la gente otra claro. vez a sus horarios laborales, porque señores, el 26 de diciembre se trabaja. No. Tú, no, tú tienes no. el 31, pero tú tienes la el 2 de política. diciembre. Se reciben a las empresas a todos los zombies. Claro, claro pero, los pero, zombies. pero igual, por ejemplo, no, el 2 no. de diciembre la universidad no está, comienza la clase. Sí. Y tú te crees que esos estudiantes van a estar en condición sí, es de ir después del primero, que no hay restricción de horario. Pero además, al otro todo eso hay clase. una mira, predisposición mira, mira, porque le hay... están diciendo, escúchame, se lo están diciendo a esos estudiantes, a esos jóvenes, a esos trabajadores que puedan beber sin problema. Porque mira, al al porque Al no estado hay le con, lo, lo que le preocupa es el consumo, o sea que esa, esa, esa, esa, esa hermandad que tienen con los dueños de, de alcohol el no consumo lo que le preocupa no a ella le consume le, porque ellos dicen bueno es que es que tengo que poner esta empresa a ganar dinero ah así pero a costa de qué a costa de qué pero déjame decirle pero yo le tengo un dato que es fácil de, de en Canadá eh, no ha bajado la consumo de alcohol mejor ha aumentado me gusta no en ejemplo, Estados Unidos en ha subido el Suiza, consumo de alcohol Canadá. espérate Oye, no, ha subido, ha subido el, el, el consumo de alcohol, y te saben cómo es Estados Unidos, que no puede tener ni una botella abierta en el carro. Así O sea, es. en todos esos sitios se ha aumentado el consumo de alcohol. Sin embargo, no hay tantos accidentes, no hay tantas riñas ni muertes por el alcohol, ni nada de eso. Porque es las leyes y las reglas para que ese alcohol sea, sea consumido en su casa. Así es. En su casa. Porque tú tienes, tú tienes una venta de bebida libre desde la mañana hasta las 8 de la noche, donde tú puedes hacer una actividad en tu casa, te llevas la bebida que tú quieras, que tú quieras amanecer, la toma. En tu casa. ahora no se te ocurre salir a conducir ah, después de haber participado ajá. en una actividad donde consumiste bebida. Para que tú veas a que la, la educación, pregunta mía es educación, ¿qué? espérate, que tú votes en un bar en un, un bar de cualquiera de, de esos países que yo te mencioné, cualquiera que es de esos países, tú estás bebiendo, ¿sabes qué te dice el atender? Ya va entre trajes. Sí. Él, él, que es el que vende, te dice, va a Y ya me Usted me estás, lo maneja, ya yo me me voy a me llama un tas. La pregunta mía es, y tal vez ¿Educación? no tenga respuesta. O sea, ¿por qué nosotros? ¿Por qué Sergio? ¿Por qué Sierra? ¿Por qué Víctor? ¿Por qué Amelie? Y usted que no está viendo, no puede hacer lo mismo. Si usted va y lo voy a mencionar, el Triángulo Licor Store, sí. ¿verdad? Nuestro amigo. No, y a comprar su bebida. No, pero no. llévesela a su casa y vévesela claro, en su yo, casa tranquilo. Si claro, usted se pasó de trago Así y, y tiene esa característica que acaba no de... No tiene que conducir y ya, se lo no, demen. No, no, o sea, yo yo me, voy, tra... me acuesto ahí mismo. Entonces, <risa> ¿Por qué no podemos hacer eso mismo? Si usted cuando va a Estados Unidos... Yo a tengo eso enseñado allá que si me por aquí, ahí mismo me de yo, quiero, yo quiero. que nosotros enfoquemos, uh -huh. enfoquemos la, la, el problema y también la solución. Es importante recordar la campaña del conductor designado. Claro. Si en la familia hay alguien que no toma, siempre por un lo que sea, uno o aburrido. por una por una, por una convicción personal. Por favor, designen a esa persona sí, que conduzca Si no no vaya si, no te si usted apertura. va a salir a tomar No conduzca, no se no vaya en su no, vehículo no, no, no. Regrese en, en un vehículo Con otro conductor Llame un taxi No, no se exponga, pero sobre todo señores Cuando tú comienzas a sentir que tu capacidad De coordinar las palabras o de, de, o de mantener el equilibrio Se está afectando, mezcla El alcohol, o sea, no es necesario Solamente ingerir alcohol De una manera directa, tú te puedes tomar Dos, tres copas de vino y agua Así, ponerte al volante y estar seguro, uh -huh. porque si tú diluyes ese vino, no, e intercalándolo el... con abundantes me, cantidades me, de agua, me, me no entonces tu cuerpo va a comenzar a, a, a descartar rápidamente la sustancia. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero yo, sobre todo, a apelar a la conciencia particular, porque si estamos claros, como hacemos el análisis, de que es un tema eh, institucional y político Para fines de ganar adeptos O complacer sí, a un sector yo, yo, yo, Pues nosotros no le vamos a hacer el juego como personas pues no claro, estamos Nosotros, a eso. nosotros lo que tenemos que educar nosotros ah, Y esa sí. es la intención de este programa realmente claro. Que la gente se educa y entienda Que cuando pone en riesgo su vida aunque tú vayas al hospital y el hospital va a gastar recursos, tu vida va a sufrir un impacto importante con un accidente de tránsito, sí, claro. si es que sobrevive. Entonces es importante sí. tener conciencia sobre eso y sobre todo no pasarse de lo que es la cantidad establecida. Así es. Estamos en Navidad. Si usted tomó la decisión por la época en que estamos y quiere disfrutarla, y va a tomar tal cual dice la doctora, no, no evite tener que ponerse detrás de un volante. Si vas a tomar, si vas a manejar, no tome. Y si vas a tomar, no maneje no Así es. Sí, que ya, doctora, ¿usted sabía que este es el último miércoles del año 2019 de manera normal que usted esté en este espacio? Ah, no lo sabía, Así pero sabía. eso es una gran sí, noticia. porque el próximo miércoles es 24 de... Ah, ¿sabes? perfecto, y el próximo ah, es 31. No los es 30, 30 de... se va a trabajar. Ah, ah, por los miércoles. ah pero Entonces, mira qué bueno, ¿eh? vacaciones extendidas. Así que interesantísimo. Y también la semana de reyes deberían darme <ríe> sí, sí, sí. el miércoles <ríe> para yo jugar con mis reyes. Estas mi... claro, orientaciones claro. que la doctora en el día de hoy nos ha traído claro. con respecto a esta medida... Eh, ...desaprensiva que han tomado nuestras no que, autoridades... Público, ...que tan buenos resultados nos había dado... ...que no nos han dado doble aquí... <risa> Ay, no, yo no, ...lo que tenés. pasa es que nosotros lo hacemos... No. Eh, ...diferente al Estado Dominicano... ...serio, para que pueda rendir... Ah, está bien, Porque, ...que Balaguer lo daba... daba yo, ...el 23 daba la... ...daba la, la regalía... ...y el 27 daba no, el no, sueldo... Así es, ...llegamos sí, al no. final de este contacto diario... ...como siempre agradecer al equipo técnico... ...que hace posible que este espacio salga tal cual... No los proponemos cada día, José Paulino, a Melvin, allí en el Master, Mr. Edward, y nuestro encargado de redes sociales, José Eduardo. Mañana nos reencontraremos de nuevo en otro contacto de aero cargado, como siempre, de muchas cosas interesantes, como lo tenemos acostumbrado. No se pierda la retransmisión de este espacio de 7:30 a 9 de la noche por el canal 14 de este grupo Telenor. Feliz resto del día.